Let's walk to the sea Take my hand and kiss me Tercera edad, ¿qué más da? Si estás vivo es lo importante Hay que perder el talante si tu joven dentro sigue tan campante. Y ahora vivo época de reconquista, para ello no hay que perder de vista que ya no eres aquel joven y guapo, que ya no te las llevas fácil al saco. Ahora vivo momentos extraños Ya no carburas como hace años Donde el tren se la echaba la leña Donde todo te va haciendo daño Donde el tren se le echaba leña haciendo daño, tercera edad que más da, si estás vivo y es lo importante, no hay que perder el talento, si tu joven dentro sigue tan campante, no te importe que te llamen viejo, porque lo eres, mírate al espejo. Pero verás que detrás de lo que ves, se esconde alguien que es capaz de hacer. Donde ha llegado otros ni llegan, esa fortuna hay que adorarla. Vivo es una fortuna. Y si no lo estás, ya estás en la luna. Tercera edad, ¿qué más da? Si estás vivo es lo importante. No hay que perder. El para ello no hay que perder de vista que ya no eres aquel joven de guapo que ya no te las la llevas fácil al saco de la edad que más da. Si estás vivo es lo importante, no hay que perder el talante, si tu joven dentro sigue tan campante. No hay que perder el talante, si tu joven dentro Ligue, ta da